Festival Pixelati. Lo mejor de la animación, cómic y videojuegos. Del 3 al 7 de septiembre en Cuernavaca. Proyecciones, conferencias, talleres, realidad virtual, firmas de autógrafos. Toda la información en el festival.mx. Festival Pixelati 2019. En tu raíz está el mañana.